Hola a todos, bienvenidos a este video que les ha llegado porque alguien se los compartió, porque ingresaron a alguna página o porque están navegando en YouTube y se encontraron con este video donde yo les voy a hablar de algo súper importante y son los procesos con enfoque de género. Algo que jurídicamente nuestra sociedad necesita fortalecer. Y ustedes dirán, ¿y esos procesos cuáles son? Aquí en Abogada Melisa Soto identificamos que los divorcios y las separaciones requieren de un enfoque de género cuando su motivación ha sido por algún tipo de violencia y está enmarcada dentro del delito de la violencia intrafamiliar. Así que si has pasado por aquí, tienes a alguien que necesite una asesoría, requiera de este servicio o tú estás pasando por una situación de divorcio y requieres asesoría y representación, dale clic al botón de abajo para que recibas toda la información de estos procesos con enfoque de género.